¿Sabías que, para la justicia neoyorquina, las ballenas son peces? En 1818, en Nueva York, se creó una nueva ley para regular e inspeccionar los barriles de aceite de pescado que llegaban a la ciudad. El problema surgió cuando el inspector James Maurice se topó con los barriles de aceite de ballena de Samuel Yard. Este último defendía que las ballenas no son peces, por lo que su aceite estaba exento de inspección. Llevaron el caso a juicio, atrayendo gran atención del público y la participación de expertos. Aunque los expertos señalaban que eran mamíferos y el público sabía que daban a luz y no tenían escamas, prevalecía la clasificación bíblica que señalaba como peces todo animal que no abandonara el agua. De esta manera, a efectos prácticos, las ballenas eran peces y sus productos seguían las mismas regulaciones.